hola a todos en este vídeo vamos a ver cómo podemos buscar artículos dentro de la base de datos Scopus para ello este, vamos a ir a buscar eh, nuestros términos mesh en este caso vamos a, a, a llevar estos términos mesh a Scopus y vamos a realizar nuestra búsqueda dentro de esta base de datos entonces estoy acá dentro de Scopus este, puedo realizar la búsqueda ya sea por artículo, por abstracto, o por palabras claves por palabras claves justamente lo que estoy haciendo ahora pero tengo también eh, otros tipos de filtros como ustedes pueden observar si quiero agregar otro campo de búsqueda simplemente le doy acá fíjense que acá están esos operadores que nos van a ayudar justamente para realizar ese filtrado sí, vamos a utilizar el operador y en este caso y vamos a agregar nuestro segundo término de búsqueda entonces nos vamos nuevamente acá, agregamos nuestro segundo término y vamos a agregar otro campo más. Entonces nos vamos nuevamente, realizamos este, eh, nuestra búsqueda eh, utilizando estos términos. Entonces vamos a agregar nuestro tercer término y vamos a agregar otro campo más. Eh, vamos a copiar esta esta palabra clave o este término mesh en este caso y en este, eh, en este punto vamos a usar el operador o entonces vamos a buscar este, migrañas en niños eh, que utilicen en este caso esta droga o que utilicen esta otra una vez que tengamos listos nuestros términos de búsqueda en este caso le damos acá en search o le damos en, en buscar y en este momento va a realizar la búsqueda fíjense que acá por el momento tenemos 596 resultados con, con estos términos de búsqueda pero acá tenemos otras formas para poder en este caso realizar otros filtros fíjense que acá eh, los artículos relacionados a este tema en eh, open access lo, los tenemos eh, en 132 artículos hay 41 que ingresaron por la vía Gol o por la vía eh, dorada en este caso hay 93 que ingresaron por la vía green, en este caso por la vía verde. Eh, y por otro lado están este, los artículos más nuevos, por ejemplo, eh, de, tenemos 14 artículos en el 2022. Eh, del 2021 tenemos registrado 35 artículos, vamos a suponer que queremos desde el 2020 hasta el 2022. Y este, podemos eh, visualizar que hay 575 relacionados a estas subáreas, en este caso de la medicina o en el área de la neurociencia o en el área, eh, en el área de, de la farmacología, por ejemplo. Acá podemos ver por tipos también, ten, eh, podemos visualizar que hay 312 artículos, eh, están la, 225 revisiones, letras, conferencias en paper, notas. Eh, y bueno, tenemos otros términos u eh, otras formas para poder realizar este filtrado. Eh, podemos eh, filtrar solamente a aquellas publicaciones que están en inglés. Fíjense que acá también este, podemos indicarle eso, el, que estén en inglés o en español, por ejemplo. Y una vez que tengamos estos términos, entonces le limitamos nuestra búsqueda y este realizamos eh, la consulta. Fíjense que en este momento me aparecen ya eh, 76 documentos con este resultado, ¿sí? Y eh, entonces uno puede eh, consultar, ¿sí? Eh, o, o, o empezar a revisar eh, cada uno de estos artículos, eh, e inclusive puede ir acotando eh, su término o, o su resultado, en este caso, este agregando estos términos eh, o estos filtros. Entonces, eh, para visualizar nada más, podemos eh, indicarle también que queremos este, agregar y que nos limite solamente a, a, a, a aquellos que tengan a, a acceso libre, un poco para, para visualizar eh, aquellos artículos que están libres acá en esta base de datos, porque los, los, otros, los otros artículos, si de repente... Eh, no, no tiene estas características de Open Access, entonces este hay que solicitar eh, para poder eh, comprar esos artículos. Fíjense que acá nos está indicando que estos están que estos artículos están en Open Access, porque así realizamos el filtro. Eh, acá tenemos mayor información, quiénes son los autores, año de publicación, cuántas veces fueron citados. Eh. Fíjense que esa es información muy útil también, porque mientras más cantidad de citaciones tenga quiere decir que el, el, eh, el artículo tiene mucha más relevancia fíjense que acá está este está relacionado directamente con el covid eh, y bueno vamos a, a seleccionar uno de ellos este para para poder este mirar el artículo y eh, ver un poco cómo podemos descargar este artículo fíjense que acá tenemos este acceso al artículo y este como es un artículo de tipo Open Access, en este caso, este artículo nos debería de dar la oportunidad aquí está, para este poder, en este caso descargar este artículo, entonces para ello este tenemos que irnos a download acá en, en descargas ahí y este para este descargar el artículo una vez que lo tengamos descargado entonces este ya estamos en condiciones de realizar nuestra consulta y finalmente bueno este eh, organizar después esta este documento eh, para poder consultarlo posteriormente. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para este, realizar búsquedas en la base de datos Scopus. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.